Hola a todos, estoy aquí de nuevo con una entrevista para El Bichólogo y esta vez eh, tengo el placer de contar con Cristina Cánovas. Ella es coordinadora de exposiciones en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Nacho. Hola a todos. Gracias a ti por estar aquí. Eh, bueno, sí. tú te dedicas, a, como ya he comentado, a, a coordinar las exposiciones del museo. ¿no? Creo que es una salida laboral que... Que a mí personalmente nunca, la, nunca se me había ocurrido, aunque sabía que existía, ¿no? pero es una cosa que cuando, cuando muchas veces me pongo a pensar sobre las ideas laborales, no es, no es la primera que te viene a la mente. ¿no? Pero sin embargo creo que es una, una alternativa muy interesante ¿no? dentro de, del mundo laboral o de las opciones que tiene un biólogo. Eh, ¿Cuáles serían los pasos que tú has dado eh, para llegar a ser la coordinadora de un sitio como después de un sitio como, tan importante como es el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid? Uh -huh. Bueno, pues eh, te cuento, porque, a ver, los pasos, no sé si fueron los, los correctos, ¿no? Eh, de, de manera ordenada, yo siento que he tenido mucha suerte, porque cuando acabé la carrera, yo me especialicé en zoología, hice unas prácticas en EZO y, bueno, cuando acabé decidí probar suerte. Y entonces eh, vine... Y al museo, yo el museo lo conocía, creo que como todos, cuando somos pequeñitos, el colegio nos trae al Museo de Ciencias, ¿no? A ver los animales. Y vine a probar suerte, sabía que trabajaba aquí un investigador eh, especialista en lobos, Fernando Palacios. Y a mí me encantan los lobos y decidí traerle mi currículum, que es un currículum, era un currículum pues, muy normal, de haber acabado la carrera y haber hecho unas prácticas en el zoo y, y poco más. Entonces, en ese momento, él, eh, bueno, necesitaba ayuda. Eh, necesitaba ayuda y al final me quedé colaborando con él, ¿no? como una becaria, digamos, un tiempo. Empecé a colaborar con él en el departamento de investigación, eh, luego pasé por otros departamentos, estuve en programas públicos, que son los talleres y actividades dirigidas a los niños, eh, bueno, en colecciones y al final caí en exposiciones la verdad es que cuando entré a trabajar con él, él también estaba pensando en hacer una exposición. Él era investigador y nunca había hecho exposiciones y necesitaba ayuda con ello. Entonces podemos decir que yo cuando entré aquí, que fue en el 2006, ya fue para, para trabajar ¿no? en, en una exposición. Y bueno, me fui quedando eh, haciendo colaboraciones hasta que al final salieron unas oposiciones hace unos años. Me presenté a ellas y así fue como me quedé fija. Mi idea nunca fue quedarme en exposiciones, de... yo no, no había pensado en eso. Yo tenía la, la idea de la investigación, ¿no? como casi todos los que hacemos biología, pero me gustó muchísimo y tuve la gran suerte de quedarme aquí y hasta hoy. Ah, interesante, interesante trayectoria. Tú eh, has comentado que, bueno, que no es una trayectoria típica, ¿no? pero ahora que estás ya dentro y, y que ya estás trabajando de eso, ¿Cuál crees tú que sería la preparación, aparte de obviamente una carrera, ¿no? eh, que sería necesaria para adoptar un puesto como el que tú tienes ahora mismo? ¿Cuál sería el camino que tú considerarías eh, correcto, ¿no? por decirlo así, sabiendo que no hay nunca un camino correcto, sino que se puede llegar de muchas formas? ¿no? Claro. Bueno, aquí eh, han pasado coordinadores con varios perfiles. No hace falta que seas biólogo, lo que pasa es que al estar en un museo de ciencias, lo ideal es que hagas biología. Luego puedes hacer algún máster, que los hay en algunas universidades, sobre museología, hay muchos cursos, máster, y luego hacer las oposiciones a, a técnico de museos. ¿no? Y eso sería el camino correcto. Lo triste, y sí que es verdad, es que no salen oposiciones muy a menudo, entonces es complicado es complicado eh, poder hacerlo de esa manera, entonces por eso yo creo que siempre hay que probar otras alternativas, eh, intentar entrar aquí de prácticas, eh, si estás haciendo un máster en la carrera intentar hacer las prácticas del máster aquí y luego siempre la vida da muchas vueltas y es probable que te puedas quedar no de una manera definitiva. Pero no, esto no es como otros trabajos, que hay una carrera específica y entras aquí. O sea, yo sin tener ni idea, pues bueno, pude quedarme y, y al final la, el trabajo día a día es de forma, ¿no? Sobre todo. Pero sí que es verdad que si antes haces un máster en museología y luego haces la oposición, pues, pues es todo como, como de una manera de entrar. Me gusta, me gusta lo que has comentado de que, de que no es... Eh... No hay un, un camino marcado, ¿no? Y sobre todo el tema de que, de que muchas veces es cuestión de empezar a trabajar en el campo que te gusta para terminar luego especializándote, ¿no? Que no es necesario muchas veces seguir caminos establecidos, sino que al final es, al final te especializas en lo que trabajas, ¿no? Eh, un poco en definitiva. Exactamente. Hombre, a mí me ayudó, eh, por supuesto, el haber hecho biología, porque las exposiciones que hacemos aquí son eh, de ciencia natural, ¿no? entonces por lo menos la base la tienes y, y la estructura, ¿no? Eh, en la cabeza, la estructura mental, que al final eso es muy importante. Pero sí que es verdad que, que el conocimiento lo adquieres con la práctica, eso es así. La práctica del maestro. Sí. Bueno, eh, cuéntanos un poquito cuáles son exactamente tus funciones en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Sabemos que, bueno, que coordinas exposiciones, pero eso es algo súper general, no muy amplio. Cuéntanos un poquito así cómo es tu día a día o qué es, de, de qué cosas te ocupas tú en, en el trabajo, para que la gente se haga una idea. Sí, bueno, pues en realidad en exposiciones mmm, me ocupo un poco de todo, desde lo que es el, la parte creativa, o sea, el idear una exposición de la nada, que quizás es una de las cosas más complicadas, hasta, bueno, coordinar todos los pasos que son necesarios para hacerla, eh, desde la burocracia, de préstamos con otros museos, eh, la selección de piezas, la adaptación de textos, eh, coordinar empresas externas pues, que te están haciendo escenografía, eh, la parte de seguros, coordinar aquí el diseño gráfico de la exposición, eh, bueno, pues son haces un poco de todo, ¿no? Porque al final no somos un equipo enorme de personas y cada uno tenemos que buscarnos la vida como podemos. Entonces, bueno, es que hacer una exposición que la gente muchas veces se piensa que es, es sencillo, metes unos bichitos en una vitrina y pones los <risa> paneles, y la verdad es que es un trabajo muy delicado y, y difícil. Eh, aquí tenemos dos tipos de exposiciones, las exposiciones eh, permanentes del museo, que una vez que las haces quizás requieren un poquito ya menos de trabajo, un poco actualizarlas de vez en cuando, etc. Y luego las exposiciones temporales que van y vienen, ¿no? que son las que, eh, bueno, las que vas haciendo de una manera más continuada. Entonces, esas exposiciones son las que requieren mucho trabajo. Si son propias del museo, más todavía, porque hay que idearlas desde cero, y si te viene una exposición de fuera, porque la decidimos alquilar, a, o, un artista nos propone traer una exposición. Bueno, pues hay que coordinar lo que es el montaje, el transporte y demás, pero es un poquito menos complicado, ¿no? Porque la idea ya se la traen hecha de fuera. Muy interesante, la verdad es que es un, un trabajo muy amplio, ¿no? De hecho, eh, cuando vemos una exposición, eh, independientemente de que nos maravillemos más o menos de, de la exposición en sí, no nos damos cuenta de todo el trabajo no visible que hay detrás, ¿no? O sea, nos hacemos una idea de, ¡guau! Qué bien montado está, qué más pero no. No sabemos muy bien qué es lo que hay detrás. Podrías hablar un poquito, ya, ya nos has comentado, ¿no? pero un poco más en profundidad sobre cuál es ese trabajo previo que hay a cualquier exposición y cómo es todo así un poco entre bambalinas ¿no? de, de, de una sí. gran exposición, como las que se pueden hacer en el museo. Bueno, pues mira, para ponerte un ejemplo concreto. Mm. Un investigador se pone en contacto conmigo, yo conozco ya casi todo el mundo en la casa, claro, son muchos años, y te dice, pues mira, quiero hacer una exposición de las primeras que hice, que es muy curiosa, sobre excrementos. Y entonces tú dices, vale, menudo marrón. <risa> Literalmente. <risa> entonces, lo primero que tienes que hacer es hablar con el investigador a ver qué es lo que quiere transmitir en la exposición. A partir de ese momento, la búsqueda bibliográfica es muy intensa. O sea, yo eh, te tienes que tirar horas buscando información, porque evidentemente no, no, nunca sabes de todo y, y tienes que ir... Eh, buscando ¿no? de lo que quieres hablar. Información hay mucha y además tienes que pensar qué es lo que va a ser interesante para el público y además con el rigor científico que tenemos que tener aquí. Entonces, hay una búsqueda bibliográfica previa. En base a eso, yo hablo con el investigador, eh, vamos elaborando los textos, eh, los puede hacer él, los podemos hacer a medias. Normalmente, si los hacen ellos, luego hay que hacer una gran labor de adaptación porque ellos saben mucho, te quieren contar muchas cosas y hay que tener en cuenta que el público que viene mmm, no puede entretenerse mucho leyendo paneles. Además, la experiencia te dice que la, un, no se tiran leyendo paneles mucho tiempo. ¿no? Luego, eh, ti, primero de todo, que no te lo he comentado, tienes que ver en qué sala pones la exposición. claro para, Eso es fundamental a la hora de saber cuánto texto pones, cuántas vitrinas, etc. ¿no? Cómo es el, la, la distribución de la exposición. Una vez vas eh, conformando el texto, vas pensando en qué piezas pueden ir acompañando ese texto. En el museo tenemos la gran suerte de que hay más de 8 millones de ejemplares en nuestras colecciones. Eh, es muy poco al final lo que se ve exhibido, hay grandes tesoros guardados. Pero bueno, tenemos la facilidad de que yo hablo con los conservadores eh, correspondientes y elijo las piezas necesarias para esa exposición. Eh, en otra... En otras ocasiones, aparte de nuestras piezas, puedes pedir piezas a otros museos. Hace poco hemos inaugurado una exposición, para hemos cumplido 240 años de apertura al público del Real Gabinete. Ha sido una exposición muy compleja en la que han intervenido siete museos nacionales. Entonces tienes que ponerte en contacto con ellos, ver qué piezas pueden interesarte, ir allí a seleccionarlas, hacer el formulario de préstamo pertinente la orden ministerial, porque son ejemplares de, de patrimonio y requieren una orden ministerial ¿no? que tarda su tiempo. Y luego tienes que contratar el seguro, las empresas de embalaje, transporte y montaje. Todo eso quizá está, es un poco lo más... no, lo, no es que sea feo, ¿no? pero esa burocracia al final es la que menos te gusta, pero siempre tienes que hacerla cuando requieres préstamos de fuera. Luego tienes que buscar imágenes, claro, ¿no? imágenes libres de derechos, imágenes que puedas utilizar, que es un trabajo también bastante laborioso. Y a hablar con el arquitecto para ver cómo vas diseñando la sala, ¿no? Donde pones un panel, si tienes que hacer algún módulo, eh, qué vitrinas pones. Hay vitrinas exentas que pones en medio de la sala, hay otras que forman parte de, la, de los módulos. Eh, son vitrinas encastradas, bueno... Eh, es que, la verdad, son muchísimas cosas. Y luego, claro, el diseño gráfico. Aquí tenemos un diseñador, dos diseñadores gráficos, tenemos la suerte de que podemos trabajar en la casa con ellos, pero el departamento de producción, que es la impresión de los paneles, claro, tiene sus limitaciones. Tenemos una máquina de un determinado ancho y muchas veces tienes que mandar lo que es la producción fuera. Entonces tienes que buscar una empresa que te imprima los paneles. Y luego coordinar todo el montaje de la, de la exposición. ¿no? Eh, pues eso, si tienes mucha escenografía, que puedes pedir también escenografía para ambientar un poquito la sala, puedes ponerte en contacto con empresas de escenografía. Eh, y luego, eso es un poco la parte relativa a la exposición. Luego viene el tema de la comunicación. Aquí hay un departamento de comunicación eh, para elaborar la nota de prensa y demás, a la, al que tienes que ir a enviarle información. Para hacer luego también las invitaciones, eh, preparar la inauguración, si haces un catering... En fin, es un trabajo, como ves, que eh, muy multidisciplinar, ¿no? Al final trabajas con gente muy diferente, pero es difícil, es difícil. Y puede llevarte un año más hacer una exposición, desde que piensas en la idea hasta que materializas todas esas ideas, ¿no? Eh, me, parece, me parece fascinante y súper complejo, ¿eh? No, o sea, yo... Yo no participaba nunca, nunca he organizado ninguna exposición y tal, y suponía que había mucho trabajo detrás, pero claro, nunca eres consciente de la, de la inmensa cantidad de, eh, de gestiones y de, y de cosas, pequeños detalles a tener en cuenta, ¿no? Sí. ¿Todo? La... Sí, perdón, sí, sí, dime. No, nada, te iba a decir que sí, que, que es verdad. Y luego además si haces un catálogo a la par que estás preparando la exposición, claro, tienes que, tienes que ir eh, configurando cómo va a ser el catálogo, entonces eso también es un añadido. Bueno, son muchas cosillas, ¿eh? pero es un trabajo precioso. Un trabajo. Sí, sí, además me gusta mucho también lo que has comentado de tener que adaptar ¿no? un poco el, el material que te ofrecen ya directamente los que van a hacer la, la o han propuesto la, la exposición. ¿no? Eso de tener que adaptarlo a un público de, de un lenguaje muy técnico, quizás adaptarlo a un público más generalista. ¿no? Esa labor de, de, de difusión de, de la ciencia y de divulgación ¿no? que, que muchas veces parece que, que se olvida que creo que es muy, muy importante. Bueno, es, es una barbaridad de trabajo lo que, lo que hacéis con cada exposición. ¿Qué, par, o sea, qué, qué parte de todo ello eh, la, la asumes tú misma y cuál de ellas tienes que delegar ¿no? en, en otras personas? ¿no? Eh... Sí, bueno, claro, tú mismo es imposible que hagas todo, por más que quieras. Entonces, eh, yo normalmente bueno, asumo lo que es el, el diseño de la exposición. ¿no? La, la parte creativa... Eh, la sumo yo, luego la distribución en la sala, la búsqueda de vitrinas, la búsqueda de piezas, cuando hablo de mí, normalmente hablo de mí y el comisario con el que trabajo, ¿no? que normalmente es un investigador, Puedo hacer, he hecho algunas yo sola, que también las he propuesto, pero bueno, normalmente somos dos personas ¿no? las que estamos con todo este trabajo. Eh, la parte de contactos a los museos, con los conservadores, etc., también, también la hago yo, yo no puedo asumir el, el diseño gráfico porque, bueno, aunque tengo unas pequeñas nociones, habiendo aquí gente experta es absurdo. Entonces, la parte de diseño y producción, eh, todo lo que puedes mandar fuera a hacer, escenografías, etcétera pues ya lo, lo delegas en otras personas. La parte de comunicación también porque, como te he dicho, hay un equipo aquí de comunicación. Y, y luego hay una parte de la que no te he hablado, que has hablado tú que es muy importante, que es el, el adaptar a un público, sobre todo infantil, los contenidos de una exposición, que normalmente se hace a través de talleres. Eh, aquí tenemos un departamento de programas públicos excepcional, que trabajamos con ellos a la par, normalmente de, a la vez que haces una exposición ya se lo vas contando a ellos para adaptar contenidos a un público infantil. Entonces, bueno, eso es un poco lo que, lo que mandas fuera, al final pues es lo que… Hay expertos que hacen otras cosas, el diseño, la producción, las escenografías, etc. Lo demás lo haces tú mismo. La verdad es que, que es así. A veces ¿eh? ayuda, más ayuda porque al final no somos muchos, ¿eh? no somos muchos. Pides muchos favores y, y tiras de la buena voluntad de muchas personas. Bueno, es, la verdad que me parece increíble, ¿no? cómo te organizas ¿no? para hacer una, una exposición así y, y que realmente haya tan poca gente detrás de, de cosas tan grandes como, como esas exposiciones. ¿no? También me, me gusta el, el que hayas comentado el tema de la búsqueda bibliográfica, ¿no? porque muchas veces eh, es algo que no se valora el saber buscar información, información veral, saber filtrarla, saber encontrarla y, que, y parece que solo se usa pues, eso, si vas a hacer un artículo científico o si vas a presentar un informe, cuando hay, hay muchos trabajos en los que realmente es necesario hoy en día buscar información y precisamente es difícil, hoy en día... Cuanto más información disponible hay, más difícil es encontrar información buena, ¿no? Entonces hay que, es importante saber hacer búsquedas bibliográficas y demás, y, y me parece muy interesante que lo hayas resaltado. Y sí, además, aquí tengo la suerte de que me ayuda, tengo la ayuda directa de los investigadores que trabajan en el museo. Entonces con ellos puedes filtrar muy bien qué información es correcta y cuál no. Bueno, te has hablado de que, de que la parte así un poquito más fea, ¿no? por llamarlo así o menos, menos apasionante, es todo el tema burocrático de permisos seguros y demás, ¿no? Pero ¿cuál es la parte a ti que, que más te gusta, la que más te fascina de tu trabajo? Pues mira, la que más me gusta, pero a la vez la que me resulta más dura, es la parte creativa. Eh, o sea, crear de la nada algo es un trabajo muy bonito. Es muy duro porque al final, claro, es que sacar algo de donde no lo hay... Y luego materializarlo es, es muy complicado, pero cuando ves el resultado final y, y ves que te gusta, ¿no? después de, de... Es que claro, la parte creativa lleva muchos meses y no solo la trabajas en, en el museo, yo no puedo, yo al final estás, no sé si 24 horas al día, pero yo llego a mi casa y tengo que seguir pensando en ideas, eh, voy por la calle y puedes sacar ideas de sitios, eh, estás todo el rato pensando y eso es un trabajo duro. Lo que pasa es que es muy reconfortante, cuando ves una exposición montada que ha salido de tu cabeza, pues es una sensación preciosa, la verdad, esa es la parte que más me gusta. Supongo que también ver la cara de la gente, ¿no? Cuando se quedan flipados con algún ejemplar, con la exposición en sí, sobre la organización y demás, y hubieras muchos comentarios, ¿no? También, debe es claro. muy agradable. Es lo más importante es ver que has hecho algo accesible a la gente porque, claro, el principal objetivo que tenemos aquí es eh, hacer accesibles los contenidos científicos al público general. Entonces, ver que entienden algo, que les, que les despierta el interés, pues es, es muy bonito. parece una gran labor esa, de, la de hacer accesibles los contenidos ¿no? a la gente, sobre todo a los más pequeños, ¿no? que muchas veces... Eh... Están menos preocupados por, por la ciencia ¿no? y, y que es bueno crear una cultura científica. Claro, por ellos hay que empezar, efectivamente. Exactamente, son la base del de, de edificio. Ya nos has comentado que una exposición puede llegar a durar hasta un año, ¿no? ¿En qué, en qué rango se mueve? ¿no? ¿Cuál es, la, por ejemplo, la, la que más rápido has conseguido montar, rápido entre comillas, y, y la que más has tardado, ¿no? la que más tiempo te ha llevado? Déjame, ¿En pues qué, mira, qué rango la... de tiempo nos movemos? ¿Mm? Sí, la más rápida, porque sí que es verdad que a veces de repente te viene una idea y tienes que plasmarla enseguida. Eh, por ejemplo, este año, ¿no? yo cuando lo, se celebró el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, pues de repente no lo había pensado el año pasado porque no te acuerdas de todo lo que va a pasar al año siguiente y quise hacer una exposición, una exposición de Cervantes y la ciencia. Entonces, había poco tiempo porque hay un cronograma expositivo y las salas van siendo ocupadas, ¿no? Eh, tenía dos meses para hacerla y bueno ese fue creo que el tiempo récord en el que he hecho una exposición eh, por supuesto es es una exposición pequeña pero bueno ese es el, el, el mínimo tiempo con el que he trabajado y quizás la que más me ha costado es esta última de los 240 años del museo bueno pues por todo lo que conllevaba no era una exposición muy especial y esa hemos estado más de un año trabajando sí eh, pues un año y medio, más o menos, desde que piensas en la idea hasta que la hemos inaugurado el pasado 4 de noviembre. Vaya entrega el, por el trabajo. <ríe> bueno, eh, ya hemos visto que detrás de las exposiciones no estáis tanta gente como parece, ¿no? Pero ¿cuánta no. gente se puede llegar a movilizar en general entre diseñadores, vosotros que estáis eh, creando la exposición, montándola, eh, gente trasladando...? O sea, todo, todo, digamos de ¿cuántas personas puede mover una exposición, por ejemplo, esta última que has, eh, que has montado de los 240 años? Porque además bueno. no, no son exposiciones cualquiera, es una exposición de un museo nacional, de, de la categoría, por ejemplo, del Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿no? Sí. Pues, pues no sé qué decirte, yo creo que entre gente de dentro y gente de fuera pues, pues se puede mover fácil pues 80 personas, 100, muchísimas, muchísimas, muchísimas porque en cuanto... Eh, cuentas con museos de fuera, con conservadores de los museos, con los, las empresas de diverso tipo y tal, fácil, pueden ser 100 personas. Ahora del museo, del museo pues a lo mejor 15, 15, 20, depende, o sea, al final, claro, cuentas con todo el mundo para que te ayude. Estrictamente de exposiciones en el departamento, pues somos en el museo tres coordinadores, hay dos diseñadores, que también se encargan de la pequeña producción que podemos hacer aquí y tres personas en comunicación, el arquitecto y luego ya está el departamento de programas públicos, pero estrictamente en exposiciones somos, somos pocos. Lo que pasa es que nos apañamos bastante bien. Ya veo, porque para coordinar a toda esa gente, entre tres o cuatro personas que estáis de coordinadores, según me han dicho, es una labor titánica. ¿eh? Sí, sí, sí, es bastante, es bastante laborioso el asunto. Pero bueno, uno se acostumbra, ¿eh? se acostumbra a los ritmos, se acostumbra a los que somos y al final te vas apañando. Y bueno, me has hablado también eso de que a veces traéis especímenes o objetos de otros museos. ¿no? ¿Cómo es esa relación con otros museos cuando vas a presentar una exposición? ¿Es fácil conseguir los permisos para traer especímenes o no siempre la gente está dispuesta a compartir su parte de su colección con otros museos? ¿Cómo es esa relación existente entre museos? No, en general es fácil. Es fácil al final... Todos trabajamos en lo mismo, entonces nosotros pedimos piezas, obras a otros museos y ellos también nos las piden a nosotros, ¿no? Entonces la relación es bastante fluida. Eh, sí que es verdad que todo requiere una conservación muy minuciosa entonces tú tienes que cumplir unos ciertos requisitos de humedad de temperatura etcétera a la hora de traerte piezas de eso tienes que ser consciente aquí en el museo como tenemos también nuestras propias piezas no tenemos problema ¿no? con esas condiciones que tienen que cumplir a la hora de la conservación pero sí que es verdad que también tienes que tener en cuenta si este es un museo donde vienen niños sin parar tenemos más de 25 colegios quizás a la semana hay ciertas piezas que o las tienes muy protegidas o, o cuesta traerlas, como si te quieres traer un cuadro del Prado o, bueno, no sé, ahora se me ocurre, cosas que estén al alcance de la mano de un niño. Eh, no es que no te las presten, pero sería más complicado. Quizá también nosotros somos conscientes si hay cosas que directamente no pedimos, ¿no? Pero normalmente eh, es muy fácil la relación con otros museos. Para esta última... El Museo del Prado nos ha dejado dos piezas del Tesoro del, del, del Delfín, dos piezas maravillosas y muy muy valiosas y las tenemos en, aquí en vitrina, por supuesto cerrada, el Museo Arqueológico, el Museo de Ciencias Decorativas, el Museo Naval, o sea, trabajamos siempre con, con museos que nos ceden piezas sin ningún problema, la Biblioteca Nacional también, no hay problema, ¿eh? de, es una relación fluida y fácil. Bueno, antes de que se me olvide, ahora que lo has comentado, ¿hasta cuándo está la exposición esta del 240 aniversario? Hasta el 9 de mayo del 2017. Para invitar a todos los que estén eh, viendo sí, la supuesto. entrevista a que, a que acudan ¿no? y que vean tu trabajo y, y un poco conozcan un poco la historia de este museo tan, tan importante y con tanta con tanto tradición en, en España. ¿no? Bueno, de todas las exposiciones que has hecho, ¿cuál ha sido el mayor reto, la mayor dificultad? Eso que tú has dicho, vaya marrón, me ha caído encima, a ver cómo salgo de esta, ¿no? Pues que todas tienen su dificultad. Al final mi trabajo también es, me gusta mucho porque nunca hago lo mismo. Siempre haces exposiciones, pero siempre de temáticas diferentes. Entonces, pues de una exposición de excrementos, que esa, esa al principio me costó bastante, la verdad. Puede ser una de las que más, porque no es una temática habitual. <risa> Fue además de las más interesantes luego, pero es... Esa, esa, te, esa me costó, eh, no sé, luego pasamos a otra del suelo, el 2015 fue el año internacional de los suelos, eh, bueno, pues nosotros que hemos estudiado biología tenemos nociones ¿no? de edafología, pero, pero pocas, tampoco somos especialistas en el suelo y no sabes todo lo que se puede sacar del suelo, entonces en ese aspecto también eh, fue duro esa exposición de, sobre todo de conseguir contenidos atractivos para el público, ¿no? Porque... Cuando alguien habla de suelo, lo primero que puede pensar es, vaya rollo. Entonces es un tema que no es tan fácil de adaptar como las aves, los insectos, no sé, grandes mamíferos, que son cosas que te gustan más a priori. Y no sé, es que todas tienen su dificultad. Esta última, al ser una exposición histórica, pues también resultó complejo el poder hacerla de manera que no aburriera a la gente. Porque al final puedes contar muchas cosas de la historia en un espacio muy reducido y la gente acaba desconectando. Entonces, como ves, cada una tiene su complicación, ya sea por la temática, ya sea por una selección de piezas complicada. No, no me podría quedar con una en particular, la verdad. La verdad es que tienes que aprender un montón ¿eh? en tu puesto de trabajo, constantemente preparando y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? sobre, sí, sobre las materias la... más, más diversas. Sí, y bueno, eh, ya hemos visto que te tienes que coordinar con mucha gente, hablar con mucha gente de aquí de fuera. ¿Qué tan importante o cómo de importante es el inglés en tu trabajo? Bueno, es importante como en todo. Yo al final normalmente las, las exposiciones las haces aquí y te hablas con gente que es de aquí. Pero sí que es verdad que yo tengo que ponerme en contacto a veces con gente de fuera. Entonces a la hora de escribir correos... O si te interesa una exposición que esté en un museo europeo o en un museo de Estados Unidos, evidentemente tienes que saber, tener nociones de inglés para poder establecer contacto con ellos. Entonces, bueno, cuanto más idiomas sepas, mejor, porque eh, las, puede, puede haber exposiciones que te interesen en cualquier parte del mundo y tienes que saber ponerte en contacto con ellos, ¿no? Hasta ahí es donde llega la, la importancia de, de saber inglés en, esta, en este trabajo, o francés o bueno, cualquier idioma. Bueno, supongo que también habrá mucha documentación, ¿no? Cuando estás... El trabajo de búsqueda bibliográfica será mucho en inglés también. ¿no? Por supuesto, claro. Si tienes que leer artículos, etc., pues ya sabemos que, que sí, sí, que la mayoría están en inglés. Así que... Sí, Cuantos más idiomas, mejor siempre. En, sí. este, en este trabajo y en cualquiera. Efectivamente. Bueno, ¿y qué papel eh, crees que puede tener un biólogo en estas esta exposiciones? ¿no? ¿Dónde crees que, ¿Qué nicho crees que podría ocupar? ¿no? Ya hemos visto que el coordinador de exposiciones del grupo es uno de ellos, ¿no? <risa> ¿Pero te refieres a la hora de trabajar en el museo? Bueno, eh, me refiero en general a eso, a la hora de crear exposiciones, bueno, tú has dicho, por ejemplo, puede ser el que las propone, puede ser coordinador, puede ser, mm. no sé, en qué, en qué ámbitos puedes, eh, puedes encontrar tu nicho. Bueno, pues, y también habla de los nichos que puede tener un biólogo en el museo, mejor todavía, ¿no? porque aparcamos ya también un poquito más. ¿no? Sí, bueno, el, claro, es que el ser biólogo aquí te ayuda mucho, porque si no tienes una base de biología es muy difícil hacer exposiciones eh, relacionadas con las ciencias naturales. Entonces, a la hora de la búsqueda de información, de saber de qué quieres hablar, etc., es muy importante ¿no? haber tenido esa base de, de, de estudiar biología. Aquí en el museo un biólogo, claro, cabe en cualquier sitio, <risa> cabe en cualquier sitio, pero sí que es verdad que si yo no hubiera estudiado biología me costaría mucho hacer exposiciones aquí, porque... Eh, eh, no sabrías a veces por dónde empezar y lo que tú dices además aprendes en, con el tiempo aprendes de todo y, y te vas formando no a la vez que vas trabajando entonces el papel del biólogo aquí es importante la verdad no es fundamental porque puedes haber otros perfiles de técnicos de museos pero siempre ayuda siempre ayuda o sea a la hora de coordinar exposiciones es yo creo que es importante tener estas nociones aquí muy bien. Bueno, ya para terminar, que sé que, que tienes poco tiempo, voy a acabar todas las entrevistas como las acabo, acabo siempre. ¿no? Me gustaría que le diese algún consejo o alguna cosa que le dirías tú a todas aquellas personas que les gustaría trabajar en, en un museo como puede ser el, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Algún consejo que tú creas que diga, mira, con esto, al menos empezarás ya a, a labrar tu camino hacia, hacia un museo? ¿no? Bueno, yo lo que les podría... Decir, en base a mi experiencia personal, es que siempre lo intenten. O sea, nosotros ya hacemos la carrera sabiendo que tiene pocas salidas, ¿no? Lo primero que te dicen cuando quieres hacer biología es haz otra que no vas a tener trabajo. Es una carrera difícil. Entonces, como siempre hay que hacer lo que yo pienso, que lo que a uno le gusta en principio, hay que intentar probar suerte y meter la cabeza por cualquier sitio, ¿no? La vida te va mandando por muchas direcciones y, y al final puedes llegar a caer, como me pasó a mí, por suerte, donde, donde te gusta. ¿no? Entonces siempre probar y, y, siempre, y ser valiente y, y lanzarse de lleno a la piscina en lo que uno está persiguiendo. ¿no? Me, es encanta, que... me encanta ese consejo, creo que estoy de acuerdo con él 100%. Primero creo que hay que hacer siempre lo que uno quiere y creo que dar el primer paso... A veces es muy duro, porque, porque siempre da un poco de miedo, pero es la mejor forma de, de hacer las cosas. Una vez que das el primer paso ya estás por delante de mucha gente que ni siquiera lo intenta. ¿no? Exactamente, sí. Y, y vemos que incluso como tú, que, que en principio no ibas dirigida a, a esto de organizar las exposiciones, sino a la investigación, has encontrado un trabajo que te encanta ¿no? y, y que te apasiona. Y, y que bueno que la vida da muchas veces muchas vueltas no tú sabías que querías trabajar en el museo estuviste probando suerte y tal y al final has encontrado no exactamente tu idea original pero has encontrado una, una cosa que te encanta y te apasiona ¿no? y que a lo mejor ni siquiera te lo habías te lo habías planteado anteriormente no exactamente es que al final se te ofrece un abanico de posibilidades en el que no habías pensado y resulta que igual te gusta mucho más que lo que que lo que era tu idea inicial bueno, Cristina, pues no te entretengo más. De verdad, muchísimas gracias por, por esta entrevista. Creo que ha sido muy interesante y solo me queda ya, eh, aparte de agradecértelo, invitar a todos los lectores a que vayan al museo. Que en general, merecen la pena ir al Museo de Ciencias en cualquier época, pero además ahora que tiene esta exposición, que recopila un poco de su historia, de su ya larga historia, ¿no? desde que era el gabinete de... De historia natural. Sí, yo te agradezco mucho Nacho lo que también lo que haces, en el fondo es otra manera de divulgar las ciencias naturales y bueno, eh, estamos aquí para lo que necesitéis, eh, encantado siempre de recibir vuestras visitas. Muchísimas gracias, un saludo y estamos en contacto. Un saludo. Chao. Chao.